Al praga, al David, balparshin, devo, mamal, cora, miras, dien, chendi, dien, chendi, praga. ¿Es ella ni quién nalo? Mamal, andar mi miré, bal, balparshin, Brava. ¿Es ella ni quién nalo? Mamal, andar mi miré, balparshin, dien, chindi por amirás ya de alma por amirás el fin de un gentil praga eso ya de a de mi madre